¿Qué está pasando en los cielos que los han Qué ver? ¿Qué Si los elefantes... ¡Con Benicio. Si los elefantes hacen... ¡Fanicio! La clase de sexo... ...sirve para un maestro Ni siquiera imaginar. ya que jugar con tu gas ¿Y qué? Mm -mm. qué? sucede algo? El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 ¡COÑO! Te iba aclarar primero que esto ¿Pero qué me estás contando, tío, de verdad? ¿Qué me estás contando? ¿Me quieres dejar hablar, tío? Es que de verdad, es que ya cansas, tío, me quieres dejar... La pregunta de qué es lo que... ¿Estás sordo? No te oigo, no te oigo, repítemelo, por favor. No te hagas el tonto. ¡Ya! ¡Ya! ya. ¡Confiésalo! Est, pues, ¡Confiésalo! Está bien. Confieso que todos los días veo no, propias suculenta. Deberían estar a ver. ¡Uy! ¡Soy tan lindo y abrazable! ¡Ay, te amo, no, pandita! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, por favor! Le vamos a quitar las uñas, al puñetas, y le damos una patada en los huevos. ¡Sí! Autismo. ¿Qué te ME Debo volver rápido a otro. No, no, no, no. Una apuesta es una apuesta y un bebé fabuloso en la nariz. <tose>